Bienvenidos a Berlín, el sitio más feliz de la Tierra. Ahí está, Berlín. Aunque estés betín, ¿eh? Todo se ve tan mal. Santo Dios, qué pesadilla de sitio. Mira su forma ofensiva de dibujar a los judíos.